Hola, hoy estamos con Amil López, doctora en farmacia, nutricionista y creadora de la dieta coherente. Amil, ya nos has dado un montón de consejos en programas anteriores de cómo tenemos que comer un plato, la regla del plato, una dieta equilibrada, pero nunca hemos hablado de cómo es la forma más sana de cocinar. Bueno, pues eh, lo primero tener un buen producto, un producto fresco de temporada para que tenga un óptimo contenido nutricional y, y que nos salga también económico, ¿no? Porque no hay que gastarse mucho dinero para comer bien. Una vez que tenemos en eh, la despensa eh, pues eh, un buen alimento... También podemos tener pues, producto congelado, podemos tener conservas, podemos tener eh, tanto conserva de pescado como de vegetales, que nos ayudan a tener una dieta variada y en un momentito podemos saltear unas judías o podemos montar una ensalada y no por eso deja de ser, eh, pues aportarnos vitaminas, minerales y, qué te y te fibra. Las legumbres que ya están cocidas. Pues estupendo, estupendo porque muchas veces lo que nos falta es tiempo y las improvisaciones eh, hacen que al final eh, vayamos a lo fácil o que nos saltemos comidas o que vayamos a, a comida rápida. Entonces eh, una buena despensa, si quieres lo podemos hablar para la siguiente eh, podcast, eh, es eh, crucial para poder cocinar de forma sana. Entonces mi consejo es preparar la comida cuando no tengamos hambre, porque si no, si llegamos con hambre, nos hemos a lo mejor saltado el tentempié de media mañana o a lo mejor pues hemos eh, hecho eh, abuso de café o nos hemos tomado solo una fuente de hidrato de carbón, una galletita, un trocito de, de bizcocho con el café o así y nos ponemos a cocinar, es fácil que empecemos a tomar pan, eh, a picotear, a probar de aquí y de allá y perdemos un poco la noción de lo que estamos eh, comiendo. Otro truco es no improvisar el menú. Si que también podemos hablar otro día de cómo hacer la planificación familiar de las eh, comidas y cenas del, de la semana, o incluso si tenemos niños y comen en el cole, cómo podemos hacer el planning de cenas para complementar las comidas del comedor escolar. Estupendo. Y de esta manera nos ceñimos al guión y evitamos ese tipo de improvisaciones que son eh, malas consejeras. Más trucos para cocinar de forma sana. Evitar los ultraprocesados, eh, fritos rebozados y, y siempre utilizar pues, técnicas culinarias que incorporan poca grasa. Cocido al vapor, al horno, a la plancha, al grill, a la parrilla... Y si eh, vamos a hacer un churrasco que sabemos que o un producto al horno que se pueda poner una costra negrita eh, esos son hidrocarburos aromáticos policíclicos que pueden tener un cierto carácter cancerígeno es mejor quitarle esa costra que se forma eh, o cuando tostamos en la tostadora el pan y se pone muy negra eh, pues también es acrilamida que es un derivado que en exceso puede ser eh, cancerígeno mejor retirarlo. O incluir siempre una fuente de vegetales, pues espárragos, eh, una escalivada, un pimiento asado, una ensalada, para conseguir eh, que, se, que no se asimilen tanto este tipo de compuestos eh, cancerígenos. ¿vale? Bien, Entonces, bien. también importante evitar... Eh, salsas y calorías eh, vacías innecesarias. Esto lo recomendamos mucho en navidades porque solemos enriquecer los platos de forma eh, innecesaria con salsas de queso, de nata, de mantequilla y no es, es conveniente porque luego son comidas que a lo mejor o cenas que vamos a tomar postre, entonces siempre es mejor aligerar los platos eh, evitando este tipo de salsas. Sí, porque si tú por ejemplo tienes una ensalada estupenda y le echas salsa de yogur o césar, ¿Has claro. perdido el, las, los beneficios o se mantienen algo? A ver, es que este tipo de salsas, sobre todo si son comerciales, suelen llevar mucha grasa trans. ¿Te acuerdas? Que sí. hemos comentado en otros podcast que es grasa de origen vegetal, pero que la industria la hidrogena. Y entonces al final es como un plástico para el sistema cardiovascular. Entonces suelen tener azúcar también, el ketchup contiene muchísimo azúcar oculto. Y muchas veces pues, hay salsas rosas o esta salsa César que lleva edulcorantes y especias para enmascarar un poquito la acidez y que dure más tiempo ese sabor agradable. Entonces dejarla como algo ocasional para el fin de semana o algún día que comamos fuera para darnos un, un gusto pues, diferente al, al que podamos hacer en el día a día de casa. Y luego pues eh, lo de siempre lección, el aceite de oliva virgen extra, especias eh, también si sí pueden ser frescas para que tengan más propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, como la cúrcuma, el jengibre, tomillo, laurel, estragón, orégano, albahaca, eh, que aportan un, un crisol de sabores a nuestra cocina para que no sea tan aburrida cuando comemos a la plancha así ligero. ¿Y el picante? El picante es termogénico. Eh, eso da para, también para otro post. Eh, el, el picante, la cúrcuma además, la pimienta y la cúrcuma hacen sinergia. Se asimilan mucho más cuando las tomamos juntas. Entonces el curry que suele llevar una base de, de cúrcuma y suele llevar muchas veces un toque picante, activa mucho el metabolismo, nos ayuda a quemar más eh, los depósitos de grasa localizada, porque nos da calor, <risa> y ese calor eh, hace que quememos más esa grasa de depósito. O sea que se a la plancha, le adornamos un poquito con curry, mejor que mejor. Hombre, siempre que no estemos mal del estómago, no sí, claro. tengamos una gastritis <risa> o esofagitis o reflujo, pero vamos, hay que poner un poco de picante en la vida. Muy bien, pues muchas gracias a por tus consejos.